casarse es uno de los eventos más especiales en la vida de las personas, donde todo tiene que ser felicidad y armonía. Nadie imaginaría un tema sobrenatural durante una ceremonia de este tipo, pero hoy les mostraré uno de los casos más extraños que he recibido. Un video alucinante donde aparentemente un fantasma acudió a una boda. Mi nombre es Oxlac Castro. Acompáñame a conocer esta historia. Estás entrando a. Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Diariamente a mi correo llegan historias de diversos casos paranormales. La gente suele enviarme fotografías y a veces videos. Es difícil que alguno me provoque escalofríos por su veracidad. Pero el siguiente video en verdad me sorprendió. Lo he titulado El, el caso del, del fantasma en la boda. La evidencia fue enviada por el usuario Anton Sandor Labey. Y aunque su nombre proviene del fundador de la iglesia de Satán, sé que ese personaje no tiene que ver con este video. La filmación aparentemente grabada a finales de los años 90 es parte de una ceremonia nupcial. Es común que en México y quizá otras partes del mundo se grabe la boda religiosa incluyendo ciertas tomas de los presentes. A manera de recordar quienes acompañaron a la pareja en ese día importante. Es aquí donde un invitado inesperado se grabó entre los asistentes. El fragmento enviado inicia con una estampa de un niño dormido entre las bancas de la iglesia. Quizá el encargado del video quería dejar en el recuerdo la graciosa imagen que le llamó la atención. Se puede ver que los invitados escuchan con atención al párroco. El camarógrafo gira hacia su izquierda para tener otra toma de los presentes. Y nuevamente se encuentra con una conducta graciosa en una de las asistentes. Parece un ambiente alegre y familiar. Enseguida la cámara hace un acercamiento de algunos segundos y al mover la cabeza el niño del fondo Deja al descubierto una silueta ¡Escrujente! Una aparente mujer completamente vestida de blanco, con un velo que cubre su rostro. Está sentada, solitaria en la última banca, desencajando en la armonía de la ceremonia. Es clara su inquietante presencia, fría inerte y, en cierta manera, aterradora. Aquella silueta pasó desapercibida, al parecer, por los asistentes. Y es que nadie pudiera creer que un fantasma acudiera a la boda. En la captura de pantalla que les realicé, Podemos observar el rostro desdibujado bajo el velo que se mimetiza con el fondo. Una imagen realmente espectral. Es como si un espíritu que no sabemos si es bueno o malo, estaría augurando algún destino para la pareja en su celebración nupcial. Es cierto que en estas antiguas tradiciones, las mujeres seguían la costumbre religiosa de usar el velo cubriéndoles completamente el rostro. Esto lo hacían al orar, como está escrito en la Biblia, precisamente en Corintios 11.10, donde Pablo menciona. Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. La mujer por tradición, como lo marca el libro de Corintios o Hechos, podría hacer oración en público sin que nada cubriera su cabeza, pero en una reunión de la iglesia, debía orar imperativamente con el velo. Sin embargo, esas costumbres son muy antañas, y aunque el video es de más de una década, vemos que ninguno de los presentes lleva algún velo. Más extraño aún es que la única persona que llevaría el velo sobre el rostro sería la novia, como señal de su virginidad. Esto nos hace pensar en diversas hipótesis sobrenaturales. Quizá aquella mujer sería el fantasma de una novia que murió antes de casarse y acude en forma de espíritu a cada boda, lamentando lo que ella nunca tuvo. Quizás sea un espíritu que augura dolor, tragedia o sufrimiento en la relación. En los pueblos de México es común la leyenda de espectros errantes con diversos significados para los pobladores. O quizá para otros más dramáticos, lo que estamos viendo en esta imagen sea la misma muerte. muerte. Revisando los antiguos archivos, me encontré con un caso muy similar en una boda, grabada hace ya más de 40 años. Este caso fue presentado en televisión por mi compañero César Buenrostro. Veámoslo. Dentro de las evidencias más importantes que se han demostrado mostrado en el programa Viva la Mañana se encuentra esta película. Película que originalmente está filmada precisamente en película Super 8. Aunque no tiene sonido, lo que nosotros observamos en ella misma es un evento poco inusual. Observemos detenidamente cuando el fotógrafo hace su trabajo y deja ir un flechazo para retratar a los novios. ¿Sí? allí está. Aparentemente no nos podemos dar cuenta ya que ocurre solamente en un solo cuadro. Vamos a regresar la película hasta el momento donde ocurre ese flechazo y vamos a observar con detenimiento qué es lo que sucede en esta vieja película de hace aproximadamente 35 años. Veamos, aquí está el padre y se toma la fotografía y aparece un rostro. Sí, lo que nosotros estamos viendo a continuación es innegablemente un rostro. Vamos a hacer un acercamiento y observamos que aquí está una cabeza de una persona sin expresión y aparentemente calva. Esta es una evidencia más de su amigo César Buenrostro. Es escalofriante encontrarnos con un rostro muy similar. Es como si el mismo fantasma hubiera asistido a ambas bodas en diferentes años y lugares. Aquí podemos observar ambos espectrales rostrosos. Esto pudiera ser un fenómeno paranormal no documentado completamente, que quizás se dé en las bodas pero no ha sido registrado para formar un mito o leyenda. En China existe una macabra práctica que consiste en casarse con un fantasma. La costumbre data de hace más de 3.000 años. Se cree que las personas que murieron sin casarse aún pudieran permanecer en la eternidad acompañados si un vivo decidiera casarse con la persona difunta. Lo aberrante y aterrador sucedió cuando en el año 2013 se registraron varios de estos rituales, pero de las formas más espeluznantes, ya que fueron saqueadas tumbas para extraer los cadáveres, y en otras ocasiones hubo asesinatos, para completar la práctica y cumplir la boda con un fantasma. ¿Será que lo que vimos en los videos se trate de un espectro buscando compañía para la eternidad? ¿O un fantasma lamentándose lo que nunca tuvo? Estos inquietantes casos los registraré en mis escritos, en mi búsqueda de comprender el mundo de los descarnados y lo sobrenatural.